Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy pues seguimos aquí en Bogotá TMBus a ver si de pronto por fin puedo completar alguna ruta de las que tanto he querido recorrer ya que en el último capítulo me fue mal, me fue súper mal Entonces vamos a seguir jugando, quiero mandarle un saludo a muchas personas y digo muchas porque es que muchos son los que me, apoyado, me han apoyado en el canal, de verdad eh... Les agradezco bastante porque es gracias a ustedes que, que de verdad estos videos han tenido mucho apoyo. Obviamente el, el crédito total es a que ha creado este, este, este juego para todos nosotros. Así que a la final si no fuera por el juego pues no estaríamos haciendo este gameplay. También quiero enviarle un saludo a eh, Transmueve los juegos. Que me ha escrito que quería como quisiéramos, intentáramos hacer como una serie el problema es que pues no sé tampoco cómo agregarlo o quién es el de los que yo tengo agregados aquí en el juego, entonces estoy un poco como perdido porque no sé eh, en estos días estuve muy enfermo, aparte compré un nuevo computador entonces tuve que configurar todo, todo de nuevo, pero bueno, en fin, vamos a jugar hoy Voy a buscar a ver si encuentro un carro que quería hace, hace unos días, yo quería un carro, y ese carro era uno que habían mostrado, Deptatan, so, que era un articulado especial de la Virgen del Carmen, es el que quiero manejar hoy a ver si lo encuentro. Vámonos, vámonos hoy con el del orgullo. ¿Dónde está el de, del orgullo? Próximas es este, es este. Vamos a hacer esta ruta. Bueno, vamos a ver. Ah, mira qué bonito cómo se ve el carro. ¡Ja! Está re ch... Aunque es chiquito, este es chiquito. Este que tiene los colores es chiquito. Eso. Listo, listo. Comenzamos ruta, señoras y señores. Vamos, vamos ruta ruta ruta, ruta, ruta, ruta, ruta Ruta, ruta, ruta, ruta Listo, listo Bueno, mientras tanto pongamos musiquita Algo bueno Yo sé que no puedo poner música en verdad Porque un conductor no debería hacer eso Pero es que manejar en la noche Porque yo siempre manejo eso en la noche Pues es aburrido Entonces pongamos algo de musiquita Vamos a ver, música romántica Uy no, pero qué es eso Sonando, mi bebecito fiu fiu Pero que es eso, caray, que es eso bajémosle la velocidad, velocidad a esto Porque no sé si ya estamos cerca de alguna estación No, ay, ay, ay, ay. ya se me fue saliendo, si ¿Sí vieron como chocó de feo Bueno, la verdad Esa canción no me gusta, mi bebecito fiu fiu Mejor pongamos algo de rock Rock fuerte Vamos a ver No puede ser, no, no puede ser, en serio ¿Cómo que bebecito fiu, fiu Versión Meta? ¿En serio? Esto está loco, en serio, re, re loco Bueno, no sé, me tocó relajarnos, pongamos salsita entonces ah, Dios mío, ¿cómo que el bebecito fiu, fiu Versión Salsa? Dios mío, no, ya, me tocó quitar la, la, la música, es el colmo, realmente Solo bebecitos fiu fiu por todo lado. Arranquele, métale chancla. Métale chancla, mijo. Bueno, vamos, quiero ver como por ejemplo. Bueno, quiero verme dentro del carro como voy manejando. Claro, no es tan chévere manejar el carro así porque por lo general la cara de nuestro personaje la. La. la. Uy no, y así, así es como más complicado. ¡Ay, no! No, no, no. ¡Wow! Miren la la. Wow, miren chicos. ¡Wow! El monumento a banderas. Aunque las banderas las veo como flotando un poco, no sé. ¡Ay! No me voy a estrellar. Esto, esto es banderas, esto es banderas, no. Dos mil años más tarde. A ver, ¿en dónde estoy? ¿Qué estación es esta? Veamos, digámosles a ellos qué estación estoy. Venga. ¿Esta qué estación es? Pepe Sierra parecer estoy en Pepe Sierra. No, no, se me se me apagó mi carrito. Dios, no, Dios, por favor, no, no, no, no. No me quedé sin carro. Esto es lo peor que le puede pasar a un conductor. Que las ratas se lo roben. Me voy a comprar un sándwich y miren, me lo robaron. Como algo tan grande se lo pueden robar. Aquí está Ruth ¿Está Ruth o quién es este? Sebas. ¡Wow! ¡Wow! Miren, Sebas tiene comida en la cabeza. Ah, no le funciona. Parece que a Sebas no le funcionan los controles. Ah, son empanadas, ¿en serio? Mire, mire, mire la... la, la. ¿Pido? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para donde la gente con sabrosura. Uy, Doña Ruth. ¿Qué es lo que tiene Doña Ruth? Doña Ruth ¿Qué es eso que tiene? Parece una para de poder. ¿Por dónde me subo? ¿Dónde me subo? ¡Me mataron! Me atropellaron. <ríe> Cabeza grande, a Fidel. A ver. ¡Wow! ¡Ay! ¿De verdad hizo...? Va a explotar... Mi cabeza va a explotar... ¿Cómo? ¿Y ahora? ¿Ahora cómo salgo de aquí? ¡Estoy gigante! ¡Ayuda! Miren, le estoy sentado en un transmilenio. <risas> Shingeki no transmit. El nuevo, nuevo, el nuevo. La nueva temporada de Ataque a los Titanes. No, ¿qué? ¡Dios mío, ¿qué es esto? Estoy en el espacio! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quiero ser pequeño ya. Ay, no. ¿Cómo hizo? Pero... ¿Cómo hago? Ok, que lo haga, que haga el hechizo. Pequeño, pequeñís, pequeños. <ríe> ¿Cómo hacen eso? Díganme, ¿cómo es que Ruth puede hacer eso? ¿Es alguna habilidad por ser...? ¡No! Ahora... Soy... Una cucaracha. ¡Ayuda! No me espichen. Ahora soy una cucarachita, miren. Soy tan pequeño que... ¡Ah! Señora Ruth. Y que ahora, ahora estoy aprendiendo. Eres un niño, ahora sí. Doña Ruth, quieta. Doña Ruth, sáqueme de este cuerpecito. Grande, grandus, grandoso. Oiga, de verdad, ¿cómo hace ella para hacer eso? Ya. Ahora sí yo soy más grande. Uh, Como que sigo siendo chiquito. Creo que no crecí mucho. Bueno, me voy a ir con, con, con Sebas. Wow. ¿En qué me convirtió? ¿Y ahora qué soy? Estoy Mamadísimo <risas> Miren lo que me convirtió ¿En qué me convirtió? Parezco un loco mire parezco como uh, uh, En un conductor musculoso <risas> Me voy a subir al carro ¡No! Bueno, pues vámonos de esta forma Es la única forma en que vamos a poder viajar ¡Adiós! ¡Excelente! ¡Wow! Se estrelló el carro ¿Y allá quién se quedó? No, no alcanzó a ver ¿Quién se quedó allá? Allá hay dos personas todavía ¿En serio cómo hace eso? Me gustaría tener esas habilidades Oiga, miren, hasta, el, hasta la polisombra está en el juego. Wow, ¿qué? Quedé sentado. <ríe> Me caí, quedé sentado. Y Man está manejando. Manejan como borrachos. No, este man está loco. Este man no está como viajando a estaciones. ¿Quién es este? Este es el sombrero volteado. Hay alguien de sombrero volteado ahí, pero como que se cayó. No, no de sombrero volteado, pero. Pero, ¿este señor? ¿Manolo? ¿Mitsrolo? Es un F-62. Oiga, pero este F-62 está en una zona muy bonita Esta zona porque Es como diferente a las demás Yo veo que está como más llena de árboles Como que la... Esta está muy bien diseñada ¡Fue este! ¡El secuestrador! ¡Vaya, corriendo! ¡Síganlo! ¡El secuestrador! ¡El secuestrador! ¿Quién es? ¿Iván? ¿Esto qué lugar es? ¿Para dónde van estos manes? Estos son mis secuestradores ¿Para dónde van? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué cogen por acá? Se colaron, se colaron Ah, llegó Ruth Mírenla Doña Ruth es súper extraña, ¿no? Me, me genera mucha curiosidad, Doña Ruth. Dice, ya sabes, mi vara mágica. Yo quisiera poder hacer eso. <ríe> Está muy poderosa. Pero, no sé, este traje es muy raro, ¿sí o no? La vara es exclusiva para mí. Wow. O sea, que nadie más puede hacer eso Bueno, digámosle que sí, que nos devuelvan a esta forma de cuerpo panzón y lánguido Porque así no somos tan guapos Me siento demasiado emo y esa época ya la dejé atrás ¿Yumi? ¿Qué significa Yumi? Digo, ok, jaja <risa> Oiga, ese, ese, ese naranja, ¿cómo apareció de ahí? No, ese no era yo. No sé lo que pasó. Después esta mañana. Así. Ah. Ese no era yo. Este no era yo. Como que yo con la cabeza rapada y traje de bloques. <risa> La verdad esta historia terminó muy extraña Pasamos de manejar carros a que una señora bruja Bueno, listo Ahora sí me dejó como yo era Miren, este sí es un, cuer un cuerpo y un rostro guapo Excitante. Dice Ruth que esta gente necesita juguete Bueno, sigámosla, ¿dónde está? ¿En serio? ¿Gerentes? ¿Gerentes? ¿Eso será verdad o...? ¿Cómo? ¿De verdad? ¿Cómo lo entiendo? En serio hay gente que acá tiene ciertos poderes De poder manejar esto un poco con más Por eso puedo hacer magia Wow El bus está mojado Vuelvo a mi ruta Próximas palabras, Mira un J24 que avanzan, Llegó en la A ver, subámonos a este Abran, abran Eso Uy, excelente ¿Y quién maneja? Doña Ruth que usa falda o pantalones Eso está muy extraño la pinta de ella Ah, dice que queda la energía de para Que lo haga Bueno, pues todos hagan así como Goku, alcen sus brazos Díganle a Tatán Bueno, no Acumulen mucha energía y se la mandamos a Tatán Para que construya la City U, uh, como le dice doña va? Eh, Sebas Sebas se fue Se lo, se lo tragó la Dice ¿La doña Ruth está manejando. Wow, esa Doña Ruth es una crack. ¿Cómo? Bajémonos. ¿A ¿Acá hay que bajarse. A ver. Te seguimos, Doña Ruthcita. ¿Qué? Hay que volvernos a subir a este. Como no entiendo Oiga que chévere esto es, esto es una genialidad realmente Todo lo que se crearon acá Tatán O sea es una maravilla Tan chévere que se siente ir acá en el bus Con bastante gente y todo Vamos a preguntarle verdad Sebas cómo vale las empanadas Pero llevan allí. A 2000 con incluido no tiene de champiñones. Adiós y carne. Uy, Doña Ruth está hambrienta. Voy a decir a Doña Ruth que no puede, que debe cuidar la luna. No coma muchas. Uy, Doña Ruth se va a comer cuatro empanadas. ¿En serio? Doña Ruth es muy dragona. Yo soy tragón, pero doña Ruth es más tragona. Una para fiel y tres para mí. Me té de grasa, que, se, que Sebas me dé una servilleta. Tiene papel higiénico, pero que no se ha usado. Oiga, de verdad estoy... Hace rato no tenía una aventura tan interesante como la que hoy estamos teniendo acá con Ruth, Sebas y Jotas. Quiero ser. Miren, Doña Ruth me está diciendo que, que aquí en esta estación es donde voy a prestar servicio militar cuando sea, tenga 18. Y le voy a decir: Quiero ser niño por siempre. Eres un polluelo, Sebas. ¡Un polluelo! Pero bueno, disfruta de tu juventud. Dios mío, Sebastián. Bueno, Sebas 16385 mide 1,71. Y yo en mi cédula mido 1,71. Sí, 71, creo. O sea. Bueno, con zapatos me veo un poco más alto, obvio Pero sin zapatos yo mido 1.71 ¿Ya? ¿Aquí es? Parece que aquí es Parece que aquí es Doña Ruth Es aquí Doña Ruth Se me va a estallar la vejiga Pero no mire Ay, hay que agradecerle a doña Rutsita y a Sebas por traerme aquí, ellos pues lo hicieron con mucho cariño y pues ya, yo creo que sí. Así que muchas gracias a amigos de YouTube por haberme acompañado, no olviden darle like, comentar y suscribirse y nos vemos en la próxima, bye bye.